¡Que viva nuestro instrumento político! ¡Que había el Estado Plurinacional! ¡Sí! Muchas gracias, hermanas y hermanos. Nuevamente sorprendido de miles y miles de hermanas y hermanos concentrados para recordar nuevamente el aniversario del masi PCP. Pese a la lluvia, yo entendí, la lluvia es la mejor bendición. Y el día 20, 2025 nuevamente vamos a ganar las elecciones. Hermanas y hermanos, de los nueve departamentos, algunas delegaciones que vienen a recordar, repasando la historia, refrescando la memoria de nuestras luchas. Saludo esa impresionante concentración a los compañeros que se encuentran atrás a la izquierda, a la derecha y al fondo. Como decía hermano Lucho, presidente, el MAS y es el movimiento político más grande de toda la historia de Bolivia. Eso, eso nunca, nunca podemos olvidar. olvidar. Y por eso, hermanas y hermanos, la presencia de Lucho, de David, Presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara, asambleístas de departamentales nacionales, alcaldes, alcaldesas, concejales, trabajadores, aunque saludo muy bien, algunos vienen a gritar, si no gritan lucho, van a perder su trabajo, griten lucho, lucho para no perder su trabajo. ¡Estamos informados! ¡No, no, se equivocan! ¡Cuidado! ¡Van a perder su trabajo! Hermanas y hermanos, brevemente quiero recordarles, yo saludo al momento Indígena Aymara de la Paz. Cuando era niño, adolescente, escuchaba movimientos indigenistas, cataristas, Mitka 1, Mitka 2. Creo que ha sido la base para impulsar un movimiento político. Pero también hay que recordar, hermanas y hermanos, no es que faltaban partidos de izquierda. Habían partidos de izquierda. Socialistas, comunistas. Pero esa izquierda tradicional era sin indios. Sin el movimiento indígena. Repasemos la historia. Me acuerdo perfectamente. Usaban el término de revolucionario para confundir al movimiento popular Avanzaba, estaba y se iba a la derecha. Roger Cortés, por ejemplo, candidato del Partido Socialista uno. Después de que dejado de ser candidato, me ha invitado, me acuerdo perfectamente, me dice, Evo, el neoliberalismo es como una locomotora. Se si sale al frente, se va a triturar, y va a ser el neoliberalismo. Mejor hay que subirse al neoliberalismo, a esa locomotora. Yo dije, no, aunque me triture, vamos a pelear de frente contra esa derecha, contra el neoliberalismo, contra vendepatrias, contra antipatrias. Hermanas y hermanos, podemos recordar ¿Cuántos militantes del Partido Comunista se han ido de MNR al mil? Ese partido de izquierda tradicional nunca reconocieron al movimiento indígena indígena. Pero, hermanas y hermanos, de tantas luchas, tantas marchas, finalmente dijimos, nos gobernaremos nosotros mismos. ¿Hasta cuándo nos van a gobernar desde arriba y afuera? Un grupo de dirigentes campesinos desde el 80, 90, nos preguntamos, hermanas y hermanos, no ha sido tan sencillo. Los movimientos sociales, el movimiento indígena especialmente, dijimos también nosotros vamos a ser política y lamento mucho decir en este momento hay algunos compañeros de nuestras autoridades dicen hay que ser apolítico hay que ser apartidario ser apartidario ser apolítico es ser proimperialista ser apolítico es doctrina proimperialista del imperio hermanas y hermanos los ricos no quieren que los pobres hagan más política. El sector obrero que decía: independencia sindical, pluralismo ideológico. Ah, solamente hagamos sindicato sin hacer política. Independencia, sindicato no se, ha, no se meta a la política. Pluralismo ideológico. Ahí los miembros de la Central Obrera Boliviana. Pueden ver militantes del Partido Comunista, del Partido Socialista, pero también su pretexto de pluralismo ideológico. Habían adenistas, emenderistas, miristas. Imagínense, hermanas y hermanos, a las nuevas generaciones. Así se manejaba Bolivia y el mundo. ¿Y ¿Qué dijimos desde el movimiento indígena? nosotros también tenemos derechos políticos y vamos a ser política y es el instrumento político el más IPCP yo sigo convencido sigo convencido nuestro movimiento político MAS y IPCP es único en el mundo ¿por qué? ¿por qué es único en el mundo? ¿saben hermanas y hermanos? En tiempos de colonia, el movimiento indígena amenazado de exterminio. En tiempos de república continuaba política de exterminio. Por eso, hermanas y hermanos, le mataron a que Tumba, allá en república. Ese movimiento indígena, el más despreciado, odiado... Ese movimiento indígena no solamente está en pacto de unidad. El movimiento indígena está en los mineros, petroleros, transportistas, comerciantes. El movimiento indígena son profesionales, intelectuales, hasta empresariales. es el movimiento indígena. Hermanas y hermanos, dijimos, vamos a ser política. Y ese es único. Yo viajé casi a todo el mundo. Todos los países del mundo tienen sus partidos de izquierda. Ese partido de izquierda, ¿quién hace? Un grupo de profesionales, politólogos, y después dice, es el partido de los pobres, es el partido de la gente humilde. Mientras en Bolivia, amenazados del exterminio, odiados, despreciados, hicimos nuestro instrumento político, por eso es uno del mundo, el más IPCP. Hermanas y hermanos, y la lucha del movimiento indígena, por herencia, el movimiento indígena es anticolonialista, por historia, somos antiimperialistas y anticapitalistas. Ese no está en debate, solamente hemos empezado a recuperar. La parte ideológica, la parte de valores. Pero, hermanas y hermanos, muchos dirigentes saben muy bien, en tiempos neoliberales, cómo era la relación Estado en los movimientos sociales. Conozco, he sido víctima de eso. Si el gobierno neoliberal no marca al dirigente con prevendalismo, intenta sacarlo. Cuando no puede sacarlo, divide. Eso no puede repetirse, compañeras, compañeros. No puede haber prebenda. El momento indígena es la reserva moral de la sociedad. El momento indígena es la reserva de la humanidad. Mucha reflexión. Mucha evaluación. Porque conozco muy bien, hermanas y hermanos, cómo intentaban dividir, destrozar a los sociales. Por eso, hermanas y hermanos, después de la gran marcha que hicimos contra Opción Cero en el año 1994, una de tantas marchas, marchas mineras, marchas de petroleros, magisterios de todos los sectores sociales, el 94 yo me acuerdo con la fuerza con la marcha contra esa opción cero llamado cero de tierra para que haya cero de coca detenidos procesados algunos dirigentes con esa fuerza con ese poder sindical a Gonzalo Sandozado a Toño Araníbar hicimos firmar uno de los temas más importantes la despenalización de la coca a nivel mundial nos venimos contentos felices y tantos acuerdos de la COP, todos los sectores sociales era septiembre del 94 94 hermanas y hermanos diciembre pedimos como cinco federaciones del trópico de Cochabamba para hacer una evaluación si se habían cumplido los acuerdos, un ampliado de la única colonizadores de las Bartolinas de el mercado de la coca de Terazama, de septiembre hasta diciembre, no se había cumplido nada. Y ahí viene el debate, porque tanto debatíamos instrumento político, instrumento político, pero... No podíamos arrancar, ¿y cómo empezar? Y ¿sabes? dijimos, mira, del poder sindical, poder social, solo gana el papel. Ah, lo dijimos, Eterazama, de este ampliado nacional, tiene que decidir el primer congreso del instrumento político de tierra-territorio. Diciembre. Del 94 decidimos, Eterazama, para que en marzo se realice el primer congreso del instrumento político de tierra-territorio en Santa Cruz. Así empieza nuestro instrumento político. Hermanas y hermanos, a las nuevas generaciones, saben, hermanas y hermanos, dos cosas combinamos en nuestras luchas. Una lucha por una reivindicación social y otra lucha, paralelo a eso, por una transformación estructural al modelo neoliberal bajo el dominio imperial. Con el poder comunal o social, podemos conseguir algunas demandas sociales. Pero con el poder sindical y comunal, no podíamos nacionalizar los hidrocarburos, no podíamos nacionalizar la luz telecomunicación en él, con el poder sindical del trópico, no podíamos cerrar la base militar. A ah, entonces era importante el poder político, poder electoral. Así demostramos, justificamos, para unir, primero, el movimiento campesino indígena originaria, y segundo, nos unimos con todos los sectores sociales. Y llegando al gobierno de 2005, hermanas y hermanos, ...no nos tembló la mano para empezar la nacionalización de los hidrocarburos... ...de los servicios básicos... ...hermanas y hermanos con el poder político... ...fuera gringos... ...muchas compañeras, compañeros... ...saben bien... ...al cuartel de Chiboré cuando era la base militar... solo podíamos entrar para ser detenidos... No hay confinado, torturado, procesado. Presidente, vicepresidenta, quiero que sepan que ellos jóvenes tenían que pedir permiso de la embajada de Estados Unidos para entrar a Chimoré. Esa era la base militar. La DEA, hermanas y hermanos, nos disparaban ráfaga. La DEA, según mis hermanas y hermanos, nos disparaban de los helicópteros. Hermanas y hermanos, por eso nos lucha, por la soberanía, por la dignidad de hermanas y hermanos. Y eso logramos con la unidad del pueblo boliviano. Y hermanas, a mí me duele. La lucha ha sido por la soberanía, por la independencia del Estado, por la dignidad de la libertad, por nuestra identidad. Y saben, hermanas y hermanos, ante, ante el año pasado, aquí dice un ministro, nuestro ministro: el gobierno pedirá a la DEA, mediante la cancillería, informe sobre presuntos narcotraficantes. Aquí no gobierna DEA, aquí gobierna lucho. Y cómo es posible, hermanas y hermanos, algunos ministros que no son militantes pidan informe a la DEA. Estoy demostrando, no está engañando a nadie. Lamentablemente, hermanas y hermanos, hermanas y hermanos, una cosa es. Gozar de la miel del poder y no saber de la hiel de la lucha en tantos tiempos las dictaduras, modelos neoliberal. Hermanas y hermanos, debemos seriamente de la unidad, comparto perfectamente, unidad tan importante. Mira, estamos en campaña como Runasur, una campaña contra la doctrina moral criminal Monroe. Hace 200 años el presidente de Estados Unidos dice América para los americanos. A 200 años, ¿qué dice? Algunos documentos, algunos recortes de, de periódicos. 18 de noviembre del año pasado, Trump a los conservadores reunidos en México. Debemos detener la expansión del socialismo. Claro, ganamos con ULA, la ganamos con Petro. Seguimos avanzando, recuperando lo que se ha perdido hace cuatro o cinco años atrás. Y esto es lo más grave. Escuchen mi vida textual. Abro comillas, debemos detener la expansión del socialismo y simplemente no permitir que continúe arrasando con la región o nuestra tierra. Y debemos de construir nuestra economía para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias. Cierro comillas, añadió Trump. Hermanas y hermanos, queridos jóvenes, para el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, América Latina su tierra. Estoy leyendo, no estoy mintiendo, pero reconocen que también están mal económicamente. Para mí, el imperio norteamericano ya no es una potencia económica, pero cuando pierde hegemonía, apela a la violencia. Acude a las armas y balas, es lo que está haciendo en este momento el imperio norteamericano. Cuando dice hermanas y hermanos, debemos reconstruir nuestras economías para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias. Nosotros, para Donald Trump, somos sus familias, somos sus trabajadores. Hermanas y hermanos, militantes, empatizantes del más, ¿cómo no podemos ser antiimperialistas? Todavía los gringos nos dicen que América Latina es su tierra y nosotros somos sus trabajadores. Y no puedo entender que algunos compañeros pierdan su tiempo en pequeñas cosas. El enemigo está ahí. Y no solamente eso. Comando Sur. Comando Sur es la fuerza armada de Estados Unidos antes llamado Escuela de las Américas como Escuela de Asesinos su comandante quisiéramos leer el periódico del año pasado pero solamente el de este año, 4 de febrero sobre los recursos naturales de América Latina y especialmente del litio ¿qué dice? la general Laura Richardson dice Dos puntos, abro comillas, los recursos naturales están disponibles para nuestras necesidades, cierro comillas. Es como el litio estaría disponible para Estados Unidos. Y otra vez, abro comillas, si estos países solo produjeran rábanos, no les pasaría nada, cierro comillas. Ah, nos quedemos con yuca nomás con papa nomás, no demos el valor agregado a nuestros recursos naturales, a litio, a hierro. Hermanas y hermanos, hay razones sobradas, montón de razones para estar unidos, pero unidos contra el enemigo principal. Unidos, no hacer campaña contra Evo o contra los dirigentes, no perseguir a los compañeros unidos por la patria, unidos por las nuevas generaciones. Sabe, hermanas y hermanos? Este mes, 11 de marzo de 2023, ¿qué dice la comandante del Comando Sur de Estados Unidos? Estados Unidos se queja por la actividad maligna de sus adversarios en el Triángulo Litio. ...compuesto por Bolivia, Chile y Argentina. Están cuestionando a China y a Rusia. Entonces, hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad... ...viendo a miles de hermanas y hermanos, a las nuevas generaciones... ...a las juventudes, mucha reflexión, mucha responsabilidad con la patria... ...mucha responsabilidad con nuestra revolución democrática y cultural... Podemos seguir repasando, tanto recortes de, de periódicos, noticias, pero también aprovechen esta oportunidad, hermanas y hermanos. Ya, 2004, ¿qué dice el expresidente de entonces de Estados Unidos? Más que a Cuba, Castro, a Estados Unidos preocupa a Evo Morales. A Joel Bush le espanta la idea de que él, líder cocadero, llega a la presidencia de Bolivia, 12 de enero de 2004. Los ataques del imperio no son recientes, permanentemente vienen de afuera. 27 de junio de 2002, Estados Unidos amenaza cortar ayuda a Bolivia se eligen a Evo. Estados Unidos insta a Evo Morales a que renuncie un cuarto mandato en 2019. Diario 27 de junio de 2002. Estados Unidos amenaza con suspender ayudas si Evo llega al poder. Estados Unidos presiona al electorado para que no vote por Evo. ¿Por qué? Poquito leo, perdón, hermanas y hermanos. Ustedes saben, algunos compañeros nuestros hablando contra Evo, igual que los gringos, estoy demostrando. Ahora pueden identificar quién está en la línea de los gringos. Ahí están, hermanas y hermanos, los papeles. Reflexionemos, no entremos a ese juego de ser apolíticos, apartidarios, condenar sobre texto de renovación, fuera rosca, rosca, ex autoridades, ex dirigentes fundadores, si no son indispensables, tampoco son desechables, hermanas y hermanos. Estamos convencidos. Por eso, hermanas y hermanos. Es tan importante la unidad, unidad para enfrentar la situación social, económica de nuestra querida Bolivia. Seamos sinceros, lamento mucho, hermano Lucho, algunos ministros van a tener que leer el artículo 8 de la Constitución en la Masuba, Mayulla. A ver, hermanas y hermanos. ¿Saben, hermanas y hermanos? Compañeros de base saben, no hay mucho movimiento económico. No estamos como antes, saben todas y todos. ¿Saben? Es importante un poco repasar y mejorar la gestión pública. Hermano Lucho, presidente, tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar su gestión como presidente. Hermanas y hermanos, hay que alejar del equipo económico a los ortodoxos conservadores que su pretexto de bajar la inflación. O finalmente evitar la inflación, ¿qué se hace? Solo hace es someterse a la disciplina fiscal del Fondo Monetario Internacional, cuidar la macroeconomía para castigar a los pequeños productores, a la gente pobre. Eso es lo que estamos viviendo. Claro, Es importante que no haya inflación, que no haya déficit, pero sin expansión económica. Hay que inyectar movimiento económico, dinero, pequeñas, medianas obras. Hermanas y hermanos, en este tiempo sería, hermano Lucho, una política de austeridad. Para las nuevas generaciones, cuando llegamos al gobierno 2005-2006, ¿cuánto ganaba el presidente? Ganaba como mil bolivianos. Más gastos reservados, más viáticos, comisiones. Eliminamos gastos reservados, cero de gastos reservados. Eliminamos como presidente comisiones y viáticos. De casi 40.000 bolivianos de sueldo, me rebajé a 15 mil bolivianos de suelo, austeridad y todos ganan menos que Evo hermanas y hermanos, yo pienso que es importante tener programa, una política de austeridad sin despido de los trabajadores los que ganan mucho, que rebajan sus sueldos eso nos puede ayudar en temas de ítem, como hicimos en 2005, 2006, 2007. Esa está en nuestras manos, hermanas y hermanos. ¿Cómo ampliar la exportación aprovechando las cotizaciones? No cupos que cupos, que se garantiza el mercado interno, el exportar los productos al exterior. No por una mezquindad regional vamos a arruinar la economía nacional dando cupos de exportación para algunos empresarios hermanas y hermanos en 2019 hemos empezado a exportar cemento paralizado lamento mucho con el golpe de estado inaugurando la fábrica de cemento de Potosí con Oruro más exportar cemento nuevamente serán nuevos ingresos para Bolivia. Lamentablemente, ningún ministerio del gabinete económico me da información, pero la prensa dice, no hay mucho dólar, filas, filas, ampliando la exportación, ampliando el mercado interno. Es posible, hermanas y hermanos, de resolver este problema económico que tenemos. Hermanas y hermanos, cuando llegamos al gobierno, se producía... 30 millones de metros cúbicos de gas. 2019 eran 60, hay unos días, llegamos a 63, 64, promedio 60, 61. Ahora bajamos. Es verdad, de los últimos años de mediación no hemos podido encontrar otros megacampos. Hasta ahora creo que no encontramos. Está bajando la producción de gas. Pero aquí hermanas y hermanos. Estaba debatiendo con algunos jóvenes cómo aprovechar energía solar, panel solar. Ahora he visto tecnología, nueva tecnología. Tú instalas tu panel solar en tu techo, genera tu energía y esa nueva tecnología, aparatitos que hay, instalas y conectas al SIN, lo que estás generando. Al SIN, al Sistema Interconectado Nacional, pero este por aquí, el ministro, el viceministro de Energía, por decir, en el mes he generado 30 kilovatios, pero solamente he consumido 20 kilovatios, a me sobra 10 kilovatios, a ELFEC que me pague de 10 kilovatios, yo gano, la familia no pierde, gana. Ven al Estado. Hermanas y hermanos, ¿cómo hacer estas políticas? Y sabe, hermanas y hermanos, hacemos eso, hacemos este programa, no cuesta mucho, no, está, no cuesta mucho. Hermanas y hermanos, quemamos poco gas para la luz. Espero no estar equivocado. Hasta el año pasado, 62% de energía. Se genera con el gas las termoeléctricas. Si nosotros generamos energía con panel solar, no estamos quemando el gas. Ese gas en vez de que se vea la luz, más si vendemos a Argentina, a Brasil y tenemos un poco más de plata. Gana Bolivia la familia grande, pero también gana la familia que tiene panel solar en su casa eso, hermanas y hermanos, no cuesta mucho como avanzar para poder cuidar la economía cuidar la economía que ganemos todos hermanas y hermanos a mí me ha preocupado lamentablemente algunos empresarios están yendo fuera de Bolivia tienen que tener una relación con el sector empresarial para trabajar este va, esto no va Quiero que sepan, donde va que inviertan, bajo el control del Estado. No estamos teniendo mucha plata para invertir y no hay viento. Presidente del Senado, presidente del Diputado, sabe muy bien. Repasemos a ver la historia. Cuando llegamos al gobierno, 2006-2005, la inversión pública en toda Bolivia era apenas 600 millones de dólares. Compañero Carlos Villegas, Lucho Arce, ministro, me informaron datos. 2019 programados, más YPP20, más de 8 mil millones de dólares programados para inversión pública. Golpe de Estado, desastroso de la economía. Pero también, hermanas y hermanos, la pandemia afectó. 2021 programados, poquito más de 4 mil millones de inversión. 2022 más de 5 mil millones. Estaba contento, estaba creciendo y para este año otra vez 4 mil millones de dólares. Que algunos ministros digan estamos bien económicamente. Si usted me dicen económicamente bien, compañero, ahorita estudiamos con 6 mil o 7 mil millones de dólares de inversión, no estamos tan bien económicamente. No se miente al pueblo, se dice la verdad. Estos los datos, los datos, el Parlamento. Por eso, hermanas y hermanos, hay que pensar a ver a dónde vamos a inyectar plata. Es importante hacer acuerdos privado, público. Hicimos eso. Hicimos ¿por qué, hermanas y hermanos, acordando inversión conjunta con el sector privado. Estado, Estado, no vamos a poder cumplir, invertir. Hermanas y hermanos, aniversario. No solamente para la fiesta, sino para reflexionar. Aniversario para recordar esa lucha histórica. Que evidentemente, hermanas y hermanos, gracias la conciencia del pueblo boliviano, gracias a las políticas económicas que vienen del pueblo boliviano, a ver de dónde, dónde vino la política económica de la nacionalización. Vienen los movimientos sociales. Marchamos, luchamos, hasta bloqueamos caminos para nacionalizar. Llegamos al gobierno, nacionalizamos, empezamos a cambiar la situación económica del país. Lucho David, David antes el canciller, Lucho ministro, saben que hay ministros no querían nacionalizar, que hay ministros no querían bonos y rentas. Conozco muy bien, saben muy bien, hermanas y hermanos. Nuestros movimientos políticos, bonos. Ventas, más inversión para la gente pobre, para eso nuestro instrumento político. A mí me duele, hermanas y hermanos, cuando llegué al gobierno, una pareja, casados. Si la mujer, la esposa, encuentra lavar ropa, tiene comida. Si no encuentra para lavar ropa, no tenía comida. Si el marido en el día ha con, conseguido en la construcción como albañín, hay comida. Si no, no había Hermanas y hermanos, creo que eso está volviendo, a mí me duele eso. Hermanas y hermanos en Cochabamba, vayan ustedes para el jovenzuelo de la clase media. Los rompimuellas pintando de amarillo. No se sé si hacen tigres, no sé eso, ya sabrá Lucho. Pero ama con amarillo pintando, jóvenes de la clase media, pintando, mendigando. Ven ustedes en las calles, no estoy mintiendo. Eso no había antes. Por eso, hermanas y hermanos, es importante inyectar otros recursos económicos, pequeños, medianos, que haya movimiento económico, para evitar el crecimiento de la economía informal. Hermanas y hermanos, yo saludo. Hace dos o tres noches atrás, hermano Alberto Fernández lanzó y dijo: Vamos a relanzar una sur. Les felicito, hermano Lucho, estoy seguro que está Tarea, Lula, Petro, muchos presidentes. Ojalá vuelva a UNASUR. Pero aquí, sugiero lo siguiente. Si nuevamente UNASUR se lanza, entra en vigencia. Como a UNASUR debemos tener un acuerdo estratégico con China, India, Indonesia, Rusia, algunos países árabes, que la mitad de la población del mundo sean nuestros aliados estratégicos para vender nuestros productos. Y eso está en nuestras manos, no solamente para el Estado, sino también para el sector privado, trabajar conjuntamente, para ese es nuestro movimiento político, más PCP. Por eso, hermanas y hermanos, Saludo a esta gran concentración, de hermanos y hermanos, festejando y que de verdad hablemos de unidad. A mí me duele, seguramente hermanos hermano Lucho, presidente, no informa a los ministros. Cobre me mostraron, dice, sí, lanza en redes sociales, difunde redes sociales, Viva Lucho, muera Evo, van a decir trabajo, si no lanzan eso, despedido, ya han despedido, hermano Lucho, hermano Lucho, hermano Lucho, le va a hacer llegar ese documento, ojalá puede volver a trabajar los jóvenes. La unidad, la unidad de hermanas y hermanos, ministra ministro, no es de, a esta revista afuera, este es luchista de adentro, no se trata de eso. Ese no es construye unidad, ¿saben, hermanas y hermanos? Creamos el programa Bolivia Cambia. Convocamos a todos los alcaldes. Y ahora los alcaldes que se me quejan, alcaldes, si el alcalde luchista, choclamuquista, tiene proyectos, si ese Vista no tiene proyectos, ese no es construir unidad, de hermano Lucho. Ese es el problema que tenemos, saben, trabajadores, saben ustedes, saben los alcaldes, hermanas y hermanos. Hablar de unidad, unidad, unidad, hermanas y hermanos, ¿qué significa? Aquí unidad, primero, respeto al Estatuto del MAS y PCP. Ahí vamos a ver verse unidad. Si quieren unidad, hermanas y hermanos, como algunos movimientos sociales piden, convoquen a la Dirección Nacional. Nunca convocan a la Dirección Nacional. ¿De qué unidad hablamos? Saben, hermanas y hermanos, ¿de qué unidad hablamos? Unidad de hermanas y hermanos, seguir fortaleciendo ideológicamente, debatir otro programa. Y aquí nuevamente quiero decir lo que dije el año pasado en Oruro, especialmente con las juventudes, con los profesionales, especialmente, hermanas y hermanos, con hermanos patriotas del campo de la ciudad. Tenemos que debatir agenda post-bicentenario Ojalá, hermano Lucho, David, vicepresidente, vicepresidente, cumplan con la agenda del Bicentenario, los 13 pilares. David, contigo hacemos los 13 pilares. Lucho, contigo, es una ley. En los 13 pilares no son proyectos, son metas rumbo al Bicentenario. Por ejemplo, servicios básicos. Al 6 de agosto del 2025... 100% de bolivianos con luz, con agua, telecomunicación. Eso es la agenda. No hay nada que hacer. Agenda, ya están los planes. Hay que cumplirlas. Para hermanas y hermanos, de infraestructura, al 25, doble vía, la paz hasta Santa Cruz. Las tareas están en la agenda. Están los 13 pilares. Hermanas y hermanos, este aniversario nos permita reflexionar, evaluar, analizar, pero también proyectar la esperanza en las futuras generaciones. Ya van dos años, casi dos años y medio del hermano Lucho presidente. Fábrica de cemento, fábrica de hierro, de litio. Me equivoqué, yo pensé que eran mil toneladas, 15 mil toneladas de carbonato de litio, ya deberían estar vendiendo. Esperamos los equipos técnicos, ayuden, no perjudiquen al hermano Lucho. Lamentablemente algunos ministros no son militantes, vienen del MNR y están perjudicando a Lucho, están destrozando al más. Y van a defender, van a defender a nuestro instrumento político. Hermanas y hermanos, para terminar, saludo la presencia de miles de hermanas y hermanos de toda Bolivia y especialmente mis hermanos del trópico de Cochabamba, las seis federaciones de los cinco municipios. Quiero que sepan, hermanas y hermanos, presentes oyentes y hermanos que también escuchan en el exterior, saludo a ellos, saben, hermanas y hermanos, para Lucho David, 97% de apoyo en los cinco municipios que tiene Trópico de Cochabamba. Tiene 37 concejales. De los 37 concejales, 35 ganamos. Esa es la fuerza social y política del Trópico de Cochabamba. Sin embargo, hermanas y hermanos, ¿saben ustedes? Saben ustedes, algunos están paraditos por ahí, de campaña, sucia, mentirosa. Yo estoy acostumbrado a soportar eso de los gringos de la derecha, pero no puede ser de algunos de hermanos nuestros. Yo me defiendo de frente, no soy ningún cobarde. Y algunos atacan cobardemente por redes sociales. Esa es la cobardía. Hermanas y hermanos, así como nuestros antepasados, hace la lucha más de 500 años, nuestros antepasados nunca se han rendido. Yo aprendí, junto a los movimientos sociales, no rendirse, no nos rendimos y no me va a rendir, compañera y compañero, hagan lo que hagan, digan lo que digan. Ustedes conocen muy bien estas redes sociales. ¿Quiénes hacen eso? No importa. Hermanas y hermanos, mucha unidad, unidad de verdad, no unidad, hablar unidad y por debajo estar dividiendo con prebendas. Por eso quiero convocar a mis hermanos del campo, recuperemos para hacer la reserva moral de la humanidad como el movimiento campesino e indígena originaria. No destroce esa reserva moral, algunos hermanos dirigentes la estar controlando. Hermanas y hermanos, muchas gracias por su presencia. Para terminar, ayúdenme a decir que viva nuestro proceso de cambio. Que viva la revolución democrática y cultural. Patio Muerte. Patio Muerte. Que viva el Estado Nacional. Muchas gracias. Y que viva nuestro líder nacional, Eva Moralesa. Fuertes los aplausos, muchas gracias, hermano Evo. Una vez más, ¡que vivan los movimientos sociales! ¡Chuerce!